La Universidad de Valladolid su colaboración. El otro día hablamos de lo importante que es que en las políticas principales, en las estrategias de ciudad, se implique la, la universidad, ¿no? en primer lugar por, por ciertas cuestiones que, que los ayuntamientos. Tengamos un papel importante en esa transformación, eh, tanto en el interno como en las repercusiones que tenemos con nuestro cuerpo. El Pacto de Milán y el resultado de todo eso, en un diagnóstico con los ojos abiertos, es bastante eh, claro y en el ámbito alimentario bastante demoledor. ¿no? Eh, recientemente publicábamos. a nivel de escaparate, pero tenemos que intentar implementar este tipo de actividades. Luego, eh, yo creo que es importante el tema del sello, ¿no? el sello de productos de, de cercanía. Eh, yo creo que puede ser una de las siguientes acciones que podamos trabajar en Valladolid. También, eh, ¿cómo no, la protección y la revitalización del potencial productivo de los suelos agropecuarios de Valladolid y de la costa para poder conseguir también bancos de tierras, bancos de tierras, para que los productores y las productoras locales puedan emprender su actividad. Tenemos también ahora una subvención para realizar un obrador para los productores en colaboración con el mercado de Valladolid, que se llama Mercadolid, y es algo que yo creo que va a ser muy positivo y va a ser importante durante este mandato. Importantísimo también los criterios de compra que provienen del resto del mundo. Estamos hablando del 90% cuando hablamos de la eso nos hace ver, y yo creo que a la población le hace ver, que tenemos un problema, ¿no? que no es lógico que haya gente en paro, que tengamos posibilidades de desarrollar eh, economía más cercana y productos de proximidad y estemos comiendo así. En segundo lugar, otro dato, por ejemplo, eh, que Castilla y León, eh, antes eh, pues, de todo lo que producía, consumíamos en Valladolid el 78% y esto ha bajado en los últimos años al 56%. Básicamente todos los productos frescos y de vuelta que consumimos eh, provienen mucho de Andalucía. eso también nos hace que ¿no? nos tiene que, que pensar con todo lo que conlleva con la huella de carbono, que este, es pues, manera de consumir y de producir que eh, nos, eh, nos conlleva. Por otro lado, un 20% de decadencia en los últimos años del comercio de productividad. Algo que las grandes cadenas, los grandes supermercados se están comiendo y encima que hacen bien, ¿no? Porque los productos eco. Eh, cada vez que supuestamente cada vez son más apetitos. you oh. situación. Bueno, en, en este ámbito, eh, digamos que en el ámbito productivo, una de las cosas que ha visto FAO a lo largo de estos años, en todo el mundo, no es una cuestión solo de España, eh, es la importancia de la formación de los productores, de las productores y de la subvalorización. O sea, realmente nos estamos yendo a sociedades muy urbanas, las que se ha puesto de moda al urbano, porque también tenía sus, sus ventajas, eh, pero bueno, eh, en esto hemos caído en la tentación de desvalorizar lo rural y de eh, no garantizar una formación continua de las personas que se dedican a, a trabajar en el ámbito rural. Eh, igual que vemos con cierta normalidad que cuando hay una persona en una ciudad se queda en paro eh, y generamos procesos de formación profesional que normalmente son gratuitos. En el, en el ámbito rural a veces nos parece que, que es un sector también en evolución ¿no? que se enfrenta a unos grandes desafíos en el que se está movilizando por las cuestiones ambientales eh, y hay cierta sensibilización, ¿no? cuestiones como el Pacto de Milán si se está desarrollando en las ciudades en buena medida es porque eh, la sociedad civil de las ciudades también está diciendo oye, ¿por qué no con mi ciudad se apunta al Pacto de Milán? No. O sea, digamos que hay una cierta sensibilidad. Pero es cierto que se podría hacer muchísimo más. O sea, eh, igual que estamos realizando campañas de sensibilización presupuestadas todos los años sobre los accidentes de tráfico, o sobre la lucha contra el cáncer, o sobre la lucha contra el SIDA, o cosas que son muy importantes, son muy importantes y como sabemos que son muy importantes pues gastamos recursos para comunicar a la sociedad de que ese tema es importante. Eh, con el tema alimentario hay mucho que avanzar en este sentido y creo que hay algunos mensajes que son claros y que habría que ponerlos en la agenda y en, y en campañas masivas de comunicación eh, pues sabemos que el, que el, azúcar, el consumo de azúcar las cantidades que los estamos consumiendo es malo. Es energía vacía, que provoca obesidad y bueno, eso hay que decirlo de una manera pública y de una manera masiva. No podemos tener más tiempo de publicidad, de promoción, aunque sea por el sector privado, diciendo que esos, eh, esos productos son atractivos, que información a la población de que esos productos no son aconsejables tomarlos de una manera habitual.